Demos comienzo al primer sorteo de esta noche, es el Pega 2. Noche de muchos premios con lotería electrónica, mucha suerte. Si ya tiene su jugada en mano, el primero para el Pega 2 es el 2, el 2, el segundo es el 0, el 0. El número ganador de Pega 2 es el 2-0. Repito, el número ganador, el 20. Veamos los números del Pega 3. ...busque su boleto si jugó Pega 3... ...para el sorteo de noche mucha suerte... ...comienza con el 1... ...el 1, el segundo... ...es el 0... ...el 0 y cerrando Pega 3... ...es el 2... ...el 2, el número ganador en Pega 3... ...es el 1, 0, 2... ...repito el número ganador... ...el 102... ...pasemos ahora al sorteo del Pega 4... ...suerte a los jugadores de Pega 4... Vamos a ver los números ganadores esta noche. Comienza con el 0, el 0, el segundo, el 4, el 4, el tercero. Para el Pega 4 es el 8, el 8. Y cerrando Pega 4, repitió el 4, el 4. El número ganador en Pega 4 es 0484. 4. Repito el número ganador, el 0484. Ahora... Continuamos con el multiplicador, el que aumenta hasta cinco veces los premios menores. Adelante. Y el número del multiplicador esta noche es el 5, el 5. Ahora pasamos al sorteo de Lotto Cash, que esta noche juega un premio de 1.880.000 dólares. Mucha suerte. Y Adelante con el sorteo. Suerte a los que tienen ya su boleto en mano. Loto Cash te lo llevas en un solo pago. Vamos a ver los números ganadores de esta noche. El primero, el 14, el 14. El segundo, el 20, el 20. El tercero, es el 33, el 33. El cuarto, es el 30, el 30. El quinto... En camino es el 2, el 2 y en breve veremos cuál es el Bolo Cash esta noche. Anótelo, es el 9, el 9. Los números ganadores en Loto Cash esta noche, 14, 20, 33, 30, 2. y el Bolo Cash fue el 9. Cerramos con el sorteo de doble revancha. Esta noche juega un premio de 125 mil dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Para los que combinan su jugada Veloto Cash con doble revancha su segunda oportunidad. Mucha suerte. Viene el primero. Es el 12, el 12. El segundo. El 7, el 7. El tercero. Llegó, es el 3, el 3. El cuarto es el 27, el 27. El quinto es el 19, el 19, y en breve conoceremos cuál es el bolo cash de la doble revancha. Cayó, es el 3, el 3. Anote los números ganadores en doble revancha: 12, 7, 3, 27, 19, y el bolo cash fue el 3. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta noche. Para más información, lo invito a que visite nuestra página loteriasdepuertorrico.pr.gov. y antes de terminar, además de encontrar tu suerte con los recaudos, se invierten en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura.